Saludos, amigos. ¿Qué tal? Gracias a Francia, a Yeriana, a Carolina y a los demás miembros de este equipo que nos permite llegar a ustedes cada día. Dos cosas voy a hablar. Primero, eh, hay una confirmación ya de que el ex Procurador General de la República, Yan Alain Rodríguez, fue impedido de salir del país eh, por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Eh, eso se confirmó. Ok. Contra Yananay no hay una investigación montada, abierta, ¿verdad? Es posible que se esté en la fase de una eh, investigación eh, eh, previa, que son algunos pasos que da el Ministerio Público, que no tiene que hacerlo público, ni tampoco tiene que hacérselo saber al investigado, eh, que son eh, pasos que se dan para poder tener alguna información que amerite iniciar una investigación y poner en marcha un proceso. Por ejemplo, cuando hay alguna sospecha con relación a alguien y se le, se le interviene el teléfono, usted no le puede decir a esa persona, mira, yo te intervino el teléfono, porque la información que usted quiere como fiscal, como investigador, como persecutor, la va a perder. Sería un disparate, una, una estupidez. Entonces, ese tipo de manejo se hace. ¿Dónde está el problema? El problema está en lo siguiente. El artículo 226 del Código Procesal Penal plantea siete opciones que tiene el juez como medida de coerción y una de ellas es el impedimento de salida del país. Pero el Ministerio Público, de una manera, digamos, ¿cómo te digo? Eh, muy, eh, eh, eh, muy a su interés, maneja, junto con migración, eh, algo que se llama... Una especie de impedimento subterráneo. Eh, esto le llaman una alerta migratoria, que es un invento. Es un invento. ¿Qué es la misma? Es herida. un impedimento. ¿Qué es lo que se dice? Es una alerta para que si esa persona a quien yo voy a investigar en el futuro, le voy a llevar a tomar una medida de coerción probablemente, intenta salir del país pues entonces se le ponen peros, se buscan subterfugios, que mira, tú saliste en tal fecha y hay una entrada que no se te hizo, eh, tú estás aquí en el país, pero la entrada no aparece, vamos a revisar tu pasaporte, no puedes salir, pierde el vuelo, y entonces se anda, eso es lo que se anda buscando, pero eso es contrario a la ley, contrario a la ley, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, eh, también... Eh, deja al Ministerio Público con las manos vacías, en el sentido de que si no se hace esa alerta, es muy probable que una persona salga del país. ¿Qué es lo que hay que buscar aquí? Es un punto medio, un punto de equilibrio, y lo que hay que buscar es básicamente la eficiencia en la investigación del Ministerio Público y la discreción, la discreción. Porque cuando el Ministerio Público teme que una persona que está siendo investigada salga del país, es muy probable que lo haga... Pensando en que la información de esos, esos pasos previos de investigación se ha colado al interesado. Y eso es así, yo se lo digo porque, óigame, donde hay más escape de información es en la policía. Y ustedes saben también dónde hay mucho escape de información, que es algo que los jueces tienen y el sistema judicial tiene que poner algún mecanismo en práctica en los mismos tribunales. Cuando usted solicita una orden de arresto, muchas veces ya el interesado, el futuro arrestado sabe que ya está la orden, porque de ahí sale la información. Entonces lo que hay que buscar es un mecanismo de consecuencia para el secretario, para el alguacil, o para el personal judicial, o para el personal policial, que cuando que cuando distienda y relaje ese método de trabajo en el sentido de dar información inadecuada, tenga una consecuencia para evitar eso. Porque, en definitiva, no dejar salir al procurador es una violación a su derecho. Entonces, hay que el Estado tiene obligatoriamente que evitar la violación de derechos sencillamente porque el Ministerio Público, que es quien persigue, está obligado de primera intención, el Ministerio Público está obligado a preservar lo, el derecho o los derechos de los que persiguen. Entonces, en ese sentido, hay que buscar un equilibrio para evitar que en el futuro se hagan esas cosas que no son correctas. Yo, yo, yo lo confieso, yo lo llegué a hacer, pero no es correcto. Y lo llegué a hacer eh, eh, porque... Ellos lo están no. justificando en que él antes lo hacía. ¿Eh? Lo están justificando en que no, él antes lo hacía. No. Yo lo hacía pero, porque no había otro mecanismo, pero pero yo sabía que estaba actuando incorrectamente ahora, porque estaba de alguna manera violando el derecho ahora también hay que, que lo que ellos relajaron y abusaron y precisamente el tema de Miriam Germán fue producto de pero una, está, de una pero, violación de, de, de, de, de intervención telefónica con otro nombre, pero con el mismo pero teléfono. Pero tú lo acabas de decir, ellos. Sí. Entonces tú estarías actuando igual, entonces no hay no, diferencia pues no, entre no, tú y el eh, otro, no, no hay diferencia. No, claro, no se debe. El sistema, claro. De sí, todas sí, maneras, sí. también hay que entender que tampoco eso se puede convertir en una debilidad del Ministerio Público para hacer una investigación. Porque, sí, sí. por ejemplo, yo quiero, yo quiero, yo quiero algún dato bancario del manejo de los cuartos de de, de, de de Yerian la antigua por ejemplo que según supe ha estado manejando y se le ha visto como entonces pido la información al banco y el banco, alguien del banco le da eh, la información a, a, a Yerian y como no tiene impedimento de salida, no tiene ninguna medida de colección coge un avión y se va también esa es una debilidad que tiene el tema de la investigación, hay que buscar un equilibrio en ese sentido, para evitar una cosa y para evitar la otra pero hay que hacerlo. En otro sentido, en otro orden, vi con mucho lamento en el día de ayer una información que se dio de que a Lilian Santana, alcaldesa de la Fortaleza Duarte, fue suspendida de sus funciones. ¿Cómo fue? Lilian Santana, alcaldesa de la Fortaleza Duarte. De ¿A aquí, la alcaldesa? Sí, a la alcaldesa de Lilian, la Fortaleza. Sí. Ella es la culpable de, de lo no, que pasó no, ahí? No, no, la suspendieron. Pero es una injusticia. ¿Saben por qué es una Dios injusticia? Mío. Porque ah, ningún alcalde tiene nada que ver con temas de seguridad. El alcalde maneja la información ah, de los bonito. reclusos, el alcalde maneja el aspecto administrativo de la oficina, el alcalde maneja el tema de la comida, de la alimentación. Pregunta, que aparte le, de eso, también ella es la que tiene que ver con el envío cuando tienen audiencia los presos. Cuando sí, los a él, ella lo recibe, recibe la información, ¿Y el... se la pasa a seguridad y seguridad dispone eh, dos guardias para que trasladen al recluso fulano de tal y ya. Pero ella no tiene nada que ver. Ahora, yo no he oído que hayan tocado al coronel de la, del ejército que está ahí. Yo no lo he oído. Si, lo ha, si ha pasado, háganmelo saber porque tú se estarías hablando por boca de ganso. Y tampoco he escuchado que le han dicho nada al capitán jefe de seguridad del penal. Entonces, esos sí son responsables de lo que entra al penal y de lo que sale. Pero no Lilian y, y el... O sea, se ha cometido una gran injusticia. La parte injusticia. civil no... No, no, no, no absolutamente. No. Ella, ella o cualquier alcalde solamente tiene que ver con eso. Le llega el recluso del, del sistema judicial... In, in, introducen los datos de ese recurso el en una Consejo computadora que es una base de datos manejan el hecho de que le llegue la comida a tiempo y cuando no hay comida por alguna razón como ha pasado muchas veces acuden al procurador o acuden a la fiscalía o acuden a cualquier sitio tratando de que una de pregunta, ver si le donan amado. arroz y cosas de esas para que el preso no, no, no amado, tenga pregunta. su comida ¿Eh? una pregunta dime es decir que como mecanismo de actuación en, en pos de que la sociedad se tranquilice producto del conato de lo que pasó ahí, necesariamente y es regla del Estado buscar un culpable. Regularmente lo buscan. No, no debería ser, debería de investigarse a ver quién es el culpable. En este caso se busca uno. Y el caso de Lilian, aún cuando la repongan, las van a dejar en entredicho el hecho de que, ¿por qué? O sea, yo pienso que ha sido injusto. La Procuraduría eh, cometió una, hizo una metida bueno, de pata. Bueno, eh, Suspendiendo a Lilian. Un para para, ¿Un... para investigar, ¿para investigarle qué? Que lo busquen. Para investigarle qué. Tú ves, es lo mismo que pasó con el caso de Quirinito. Suspendieron a la juez suspendieron al procurador y después de tres años repusieron a la magistrada y luego la, la, le comenzaron el proceso de jubilación y al procurador de entonces, a quien yo sustituí interinamente en una ocasión, Felipe Restituyo, lo mandaron para La Vega como procurador. Después de tres años. Está en La Vega. Está en La Vega como procurador. Entonces, eh, esos son procedimientos que no son correctos. Eh, Lilia no tiene nada que ver con eso. Busquen en la seguridad, que ahí es que está el asunto, porque Mamá, eso es un negocio. Pero yo me río. Ríete, que da risa. A mí me da, a mí me, yo estoy molesto realmente porque conozco a Lilian y la he manejado y sé. Cuánta hipocresía, porque fíjate. Lilian, Lilian llegó ahí como secretaria, digitadora, como digitadora. Sabe. Aquí llegó todo, ahí todo ahí. el mundo sabe que es un gran negocio. Pero claro. Y se ha dicho que hay un preso, no sé si agua, que de aquí que maneje esa cárcel, la de Cotuila y otra, Así porque bien. ellos la compran a prisiones. ¿Ustedes quieren oír? Óyeme, aquí hay que decir la cosa. Nos están engañando, eso es una falta. Es más, la institución se está viendo fea con esa decisión. La procuraduría... y, no le están, y no le están poniendo atención al asunto, eh... están evadiendo. Vi al director de prisiones como es que dicen, buscar la, la, sábana. Eh, la fiebre en la sábana Vi al director de prisiones con muchos paños tibios con relación al tema oh, Vamos a investigar Pero no lo vi, no lo vi actuando como debió de actuar un verdadero director de prisiones Esto se embromó Dios lo, nos libre Ojalá y doña Miriam Germán Que ha sido siempre una juez equilibrada cuando fue juez que ha sido una mujer con 50 años de experiencia en la judicatura, que entiende esto que yo estoy diciendo, eche para atrás una decisión eh, Madre, ¿se inadecuada. Podrá eso, se podrá por no vez decir otra cosa? sacar esa mafia de ahí, de las cárceles. Sí, sí, claro, si ver, nos ponemos los pantalones, ver. todo, y sobre todo las autoridades que tienen que ver con eso, porque ni tú ni yo podemos hacerlo, porque no tenemos el corazón de hablarlo. Eh, pero eh, sí eh, podemos eh, hablarlo y que la gente sepa lo que está pasando. Muchas gracias. Gracias a ti, Amado, por el comentario. A usted por haberme ayudado. Sí, sí no, como, como sirineo. No, porque la verdad es que me sorprendió ese, última, ese último punto. Sí, sí, sí. De que se busque a una persona que nada tiene que ver, ni se relaciona con él. Solamente porque hay que producir una reacción del Estado. Porque es reactiva, como dice bien, Yañan, bien, la Bienvenido a la realidad. La soga rompe por lo más delgado. Y hay que cuidar. Y ya se resolvió. Siempre hay que coger un pendejo. Ya sí. se resolvió. ¿Se puede decir pendejo. Y la administración militar ahí. Los custodios ahí. Se puede decir pendejo. Se puede amable decir pendejo. Claro que se puede pendejo, decir pendejo. Ah, bueno. Mira, tú sabes que ahora que tú dices coño, eso que la soga rompió hasta por lo coño, más delgado. Hay una anécdota muy famosa de la época de Trujillo. Oye esto, Arturo Logroño era ministro de la, de, de la presidencia, y hubo un problema en la, y lo, y lo cancelaron y cuando Trujillo lo mandó a buscar para decírselo, ya él sabía que lo habían cancelado le dijo, Efe, yo lo único que le tengo que decir es que en este caso la soga rompió por lo más gordo, porque Arturo Logroño era gordo, era más gordo que el doctor Fadul, una gente así chiquito y gordito, en este caso la única vez que la soga rompe por lo más gordo